Hola, yo soy Maxi Sanguinetti. Eh, soy humorista gráfico y comunicador social y junto a Fernanda Puglisi, que es mi compañera, eh, tenemos a cargo un proyecto editorial que se llama Abrazo Ediciones Paraná, que llevamos editados cerca de 40 libros, libritos eh, de humor gráfico, de poesía, de narrativa. Y bueno, yo les traje para, para compartir un texto que a mí me marcó mucho de, de chico. Lo descubrí en un canje de revistas. Un canje de revistas era un lugar donde había revistas y libros usados y uno podía cambiarlo por algunos libros que uno tuviera en, en su casa. Yo tenía un ritual que era ir a cambiar libros de, de historieta, revistas de historieta básicamente. Y un día me encontré con esta maravilla, La Mafalda 3 que fue una entrada en un universo mágico que me decidió a, a incursionar en el humor gráfico y en la historieta, y también fue esta historieta la que me inició en los Beatles, ese famoso conjunto de música inglés y ya del mundo todo. Y fíjense acá, en el epígrafe del número 3 de Mafalda, está dedicado a los Beatles este libro. Así que... Mafalda también fue eh, la culpable de mi devoción por esa banda de música tan linda. Miren eh, a los lugares a los que puede llevar la lectura de una revista o de un libro, y más si es de humor gráfico y de historieta. Bueno, nos vemos.